Bueno, ¿qué es lo que hacemos los últimos días de los meses que nos hemos propuesto en enero? Que hagamos un examencito de conciencia, un repasito de nuestro mes. Ya para que veamos todo lo grande y lindo que hemos hecho, ¿no? Sí, hemos hecho muchas cosas buenas. Ya, gracias Señor, porque Tú me has permitido hacerlo y juntos lo hemos logrado. Y ves también lo que quisimos hacer y no pudimos que nos prometimos y nos propusimos al principio de mes que después lo dejamos por flojera que no, que no, si no vale la pena bueno, reconocerlo y decir mira, no lo hice y, y empezar a ver por qué por dejación por flojera ¿ah? por comodidad bueno, señor ayúdame vamos a ir con el mismo propósito del mes pasado y ayúdame a, a levantar mi flojera ayúdame y vamos a ver porque se supone que esos propósitos son para que podamos salir adelante. Para que podamos ser mejores. Y darle gracias por todo lo que hicimos. Y decirle ya, señor, vamos, lo podemos mejorar. Y buscar alguna cosita nueva. ¿Ah? <risa> alguna cosita nueva. A lo mejor esta palabra nos da la luz. A lo mejor esta palabra nos va a ayudar. Y mira lo que nos dice en Galatas 6, ya prácticamente terminando no nos cansemos de hacer el bien porque si no nos desanimamos a su tiempo cosecharemos palabra del Señor no nos cansemos de hacer el bien porque si no nos desanimamos a su tiempo cosecharemos lo que veíamos con eso a lo mejor esos propósitos que hicimos Ah, a lo mejor Nos desanimamos Nos cansamos Y por eso no podemos a lo mejor ahora cosechar Porque no alcanzamos a sembrar Así que digamos, Señora, ayúdame pensar Hacer siempre el bien Nada más que eso, tan simple como eso Cuando por ahí dice alguien Que si no tienes nada Bueno que hablar de alguien Cállate, cierra la boquita Pero no, pues tengo que hablar y esa persona sí tiene algo bueno, igual que tú, todos tenemos algo bueno, que a lo mejor mis ojos ciegos por la rabia, la envidia, eh, que me cae mal, no sé, por la falta de perdón, veo todo lo negro de él y no veo esa luz maravillosa que también es, y piensa que contigo pasa lo mismo, porque hay muchas personas que pueden estar pensando de mí y ver todo lo malo que tengo claro no tengo una tengo muchas cosas negativas ya que estoy tratando de corregirla y creo que el señor cuando me venga a buscar está ese día voy a estar tratando de corregirme de ser mejor y la demás gente a lo mejor ve todo eso negro y no ve lo bueno que también hago también creo que tengo cosas buenas ya entonces bueno si yo hago eso por los demás piensa que contigo también lo están haciendo. Y no te gustaría porque te diría, sí, sí, reconozco eso, pero ¿por qué no se fijan en esto? ¿Tú? Cuando muchas veces uno le dice a sus hijos, cuando hacen alguna lecera que tú has hecho. Y te dice, pero, bueno, pero aprendan lo bueno también, le <ríe> dice uno, ¿no es cierto? No solo las caídas. Así que eso es un trabajo, es un trabajo continuo, es un trabajo que tenemos que tener siempre presente. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí lo queremos hacer solo. ¿Por qué? Porque yo sé, porque yo estudié, y porque yo tengo dinero, porque yo tengo poder. Así si que a mí no me vengan a decir cosas, no tengo nada que aprender si ya me lo sé todo. ¿Cuántas veces da pena cuando uno invita a los retiros, a esos encuentros que pueden haber, a su grupo de oración, No, esa solecera, no, yo rezo, yo el Señor. No, no. Y además yo ya sé tanto, pues yo ya he ido a tantos. Me da pena, yo una vez le dije a una amiga que me... Entonces, sí, le dije, o sea, me da tanta pena dije, porque yo sé muchas cosas porque tú me las has enseñado Y una de las cosas que tú me has enseñado es en que nunca vamos a terminar de aprender y eso es soberbia y, esa, y tú en este minuto dije, yo, con todo lo que me has enseñado y sé que sabes, necesitas más que el que no sabe nada, ir a un retiro para que te reencuentres de nuevo con el Señor de la paz, de la humildad me quedo mirando se sonrió y nos encontramos en un retiro y me dice, ah, perfecto, le digo, y tú el día de mañana dímelo a mí también. Así que hermanitos queridos, ¿qué tenemos que hacer? No cansarnos de hacer el bien. Solitos no podemos, por eso digámosle Señor, ayúdame, tú de una manito, y tú mamita Virgen de la otra, vamos a enfrentar esta vida que queda para hacer el bien que tú me has pedido. Amen. <laughs>